Muy bien, continuamos entonces con el tutorial. Eh, si queremos mover, por ejemplo, el, el menú sándwich, aquí estamos en la vista de. Seguimos en la vista de celular. Nos venimos aquí donde dice Tongue Align y podemos moverlo, por ejemplo, a la izquierda, al centro, o a la derecha. ¿Sí? Aquí por ejemplo está movido hacia la derecha. ¿Lo ven? Está movido el menú sándwich hacia la derecha. Pueden moverlo al medio, a la izquierda. Bien, lo voy a dejar ahí a la derecha. Aquí pueden ustedes eh, cambiar el ancho de la columna. Por ejemplo, voy a volver aquí a editar columna y lo voy a poner no en 30, sino en 40. ¿Sí? Bien, entonces ahí está más grande, pero acá voy a volver a editar la columna. Le pongo aquí en editar la columna del menú. Aquí me ubico. Fíjate, editar la columna. Le doy clic y ahora... Le voy a poner a este, si, a, si al primero le puse 40, entonces para que sea 100%, a este le debo poner 60, ¿verdad? 60, ahí lo ponemos, ¿ves? Y entonces ya volvió aquí a estar arriba. Bien. Bien, seguimos. Entonces, eh, vamos a volver a la vista de, de escritorio. Y, por ejemplo, si queremos las letras que sean en mayúscula, Vámonos aquí a estilo, eh, pero vamos a, a editar, a editar, recordemos el, lo que es el menú, entonces nos vamos aquí a lápiz y vamos a editar el NAT menú, ¿sí? Nos vamos a estilo, nos vamos a estilo y allí en estilo, en tipografía, podemos darle clic ahí donde dice tipografía. Y se nos abre, eh, por ejemplo, podemos cambiar aquí la familia de la tipografía. Nosotros le habíamos puesto a este un tipo de tipografía, ¿verdad? Pero lo que queremos es cambiar, no la, no la tipografía por defecto que le habíamos puesto, sino más bien queremos cambiar, por ejemplo, el peso. O en este caso yo quiero cambiar que sea mayúscula. Entonces por aquí a transformación le pongo mayúsculas. Ok, entonces aquí están en mayúscula ya todas. Además... Eh, le voy a dar aquí a actualizar, para que vaya actualizando, sí, me voy a venir, me voy a venir aquí a, a, la, a, la, a editar la sección, voy a editar la sección, me ubico aquí en, los, en estos puntitos, le doy clic, y ahora me ubico aquí en, la, en estas tres barritas, y aquí en fuentes predeterminadas, fíjense para el encabezado primario, le voy a dar el peso de 400, voy a variar aquí, también lo puedes variar a tu gusto. Fíjate cómo ha variado. Está un poco más suave. ¿sí? También lo puedes variar a tu gusto. Puedes experimentar con esto sin temor hasta encontrar el estilo que, que más eh, te sea, digamos, atractivo a la vista. Muy bien. Eh, vamos a eliminar este, este menú secundario. Porque para el diseño que queremos no necesitamos el menú secundario. Bien, entonces vámonos nuevamente a, vamos a salir al escritorio, le damos clic a estos tres puntitos y vamos a salir al escritorio bien, entonces nos vamos a nos vamos a apariencia menús, apariencia menú bien, y recuerda que habíamos creado dos menús verdad el menú primario y el menú secundario al menú secundario que está aquí ya eh, habíamos asignado estas, estos tres elementos de menú y lo habíamos, habíamos añadido aquí a, en ajustes de menú lo habíamos puesto en eh, secundaria menú ¿cierto? pero vamos a desmarcarlo no queremos el menú secundario por ahora y vamos a guardar los cambios ¿Sí? si refrescamos nos vamos a, nuestra, a nuestro front frontend y refrescamos nuestra página ahora solamente vemos eh, ya no vemos el menú secundario ¿verdad? muy bien vamos a seguir avanzando. Ahora vamos a hacer el footer de nuestra página. ¿Sí? Para eso, vámonos al escritorio y vámonos aquí donde dice plantillas team builder le damos clic allí y ahora vamos a crear vamos a crear un nuevo maquetador de temas ponemos añadir nueva pero esta vez va a ser un Queremos el footer, ¿verdad? O pie de página, ¿no? Vamos a ponerle como nombre de la plantilla pie de página, o footer. Footer simplemente. Bien, crear plantilla. No queremos ninguno de estos diseños, así que vamos a crear nuestro propio diseño. Muy bien, recordemos que queremos llegar a algo... Más o menos así como esto, ¿bien? Entonces, tú puedes variarlo esto, ¿no? Yo voy a hacer este diseño, pero tú podrías variarlo. ¿Cómo? Te voy a explicar. Fíjate, estamos aquí ya en nuestra en nuestra plantilla. Entonces, vamos a añadir, por ejemplo, voy a hacer a manera, ejemplo, eh, tres columnas. ¿Sí? Vamos a añadir tres columnas. Ahí está. En esta primera columna, se me ocurre poner un una un texto no un texto así arrastro este que dice editor de texto lo arrastro a la primera columna sí en ese en aquí va a ir por ejemplo una una referencia a nosotros no algo algo chico por ejemplo quiénes somos por decirlo así algo chico quiénes somos sí a este le podemos poner en letra negrita, etc. ¿no? Entonces aquí va una referencia a quiénes somos. Aquí en esta otra columna, vámonos aquí donde dice editar columna. ¿sí? Ahora, eh, vámonos a darle clic aquí adentro, adentro del, donde dice más, para agregar un widget. Ahí vamos a agregar, por ejemplo, el logo. Vamos a restaurar este que dice cite logo, este widget que dice cite logo. Lo vamos a arrastrar y fíjate cómo se crea nuestro logo. Además, vamos a poner abajo, por ejemplo, eh, tres o dos eh, enlaces a redes sociales. Entonces, nos vamos aquí, donde, acá donde están todos los puntitos, le damos clic allí. Y nos vamos a buscar las redes sociales. Vamos a ver los widgets. también podrías hacer esto en la, en la cabecera también. Te lo dejo a tu criterio, es cuestión de imaginación. Aquí con Elementor puedes hacer todo lo que tú quieras, dependiendo a cómo lo tengas pensado. Fíjate, estoy arrastrando aquí el widget de iconos de redes sociales y lo voy a ubicar abajo, abajo del logo. Sí, ahí se están ubicando los iconos de redes sociales. Luego le voy a dar clic aquí en, en la tercera columna, en el más de la tercera columna. Y voy a poner también un menú de navegación. Por ejemplo, arrastro este NAT Menú, lo arrastro y lo pongo allí. ¿Sí? Bien, y este... Bien, ahora voy a editar cada uno de estos, cada una de estas partes. Por ejemplo, voy a empezar con la tercera. Este menú de navegación lo quiero poner en forma vertical. Entonces, eh, le doy clic al lápiz para ubicarme ya en el, en el widget de edición de NAT Menú, que es el widget del menú de navegación. Entonces, en el layout le voy a poner, por ejemplo, Vertical. ¿Sí? Fíjate cómo, cómo se ponen en forma vertical. Inclusive, aquí le puedo hallar, le puedo poner eh, un título, si quisiera. ¿no? Si quisiera, entonces nos vamos, por ejemplo, aquí a los tres puntos, a, lo, a los puntitos, perdón, acá, y vamos a escoger el título encabezado y lo arrastramos hacia arriba, hacia arriba del menú. ¿Sí? Y ahí podemos ponerle, por ejemplo, menú o algo así, ¿no? Menú. ¿Sí? Bien, ubicándonos ahí en el widget de título de encabezado, podemos darle estilo a este, por ejemplo. Podemos ponerlo en que esté al centro, alineado al centro. Bien, entonces así podríamos ir haciendo nuestro pie de página. Inclusive aquí, um, si nos ubicamos aquí en el, en el widget de editar iconos sociales, le damos clic a este lapicito. ¿Sí? Estos iconos sociales aquí nosotros podemos... Eh, Eliminar o agregar iconos de redes sociales. Por ejemplo, imaginemos que eh, queremos agregar, agregar, añadir un elemento. Por ejemplo, añadir, quiero añadir, por ejemplo, eh, le doy clic allí. Ahora le doy clic aquí donde dice WordPress. Le doy clic al icono para editar ese icono y quiero, por ejemplo, Twitter. Ahí está. Entonces, ahí puedo seleccionar ese icono, inserto, ¿sí? Y ahí está, ¿ves? ¿eh? Twitter. Ahora, eh, vamos a editar cada uno de estos, por ejemplo en Facebook, empecemos por Facebook, ¿sí? Ya está el icono de Facebook y aquí puedo poner el enlace a nuestra a nuestro fanpage de Facebook, ¿sí? Ponemos el enlace a nuestra fanpage de Facebook ahí y aquí en la ruedita donde dice opciones de enlace le podemos eh, dejar marcado que se abre en una nueva ventana o añadir nuevo follow. no follow, Vamos a dejarle por defecto que se abre una nueva ventana. ¿Sí? Muy bien, le damos clic de nuevo ahí. Igual podemos hacer con los iconos de Twitter, de YouTube o cualquier otro icono. Si queremos eliminar uno, por ejemplo, este quiero eliminar, Twitter que se está repitiendo, simplemente le damos clic a la X y ahí se eliminan, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? En estilo, podemos cambiar el tamaño de los, de los iconos. Si le damos clic aquí, eh, arrastramos, arrastramos, aquí así le podemos dar tamaños que nosotros queramos. Sí, inclusive podemos cambiarlo desde aquí. Fíjense, Me Podemos jugar con los colores, podemos poner el color oficial, dejar como por defecto el color oficial, o poner un color personalizado a estos, a estos iconos de redes sociales. Sí, es cuestión de que juegues con estos valores. Muy bien, ya te dije, la imaginación aquí es muy importante. En avanzado. Podemos darle un efecto de movimiento, por ejemplo. Un ejemplo de movimiento. Por ejemplo, podemos poner una animación de entrada una animación de entrada fíjate fake in o fail left fail left ¿sí? es una animación de entrada entra por la izquierda fail right sí bien entonces aquí como te digo la imaginación no tiene límites pero bueno como decía vamos a hacer este, este pie de página bien entonces vamos a Vamos a eliminar los, todos los elementos que tenemos en la sección. O simplemente eliminamos la sección aquí donde dice borrar sección. Y vamos a añadir una nueva sección. Añadir nueva sección de una sola columna. Bien, entonces aquí en esta sección vamos a editarla. Ya tenemos aquí en, a la izquierda dice editar sección. Entonces esta sección la vamos a editar. Vamos a extenderla y vámonos aquí a estilo. Y aquí donde dice capa de fondo, vamos a agregarle una imagen. Le damos clic a, a, este, a este icono que dice clásico. Se nos despliega aquí para poder insertar una imagen. Vamos a importar a nuestra biblioteca. Vamos a subir un archivo. Subir un archivo. Seleccionar. Y en, para la práctica te ha alcanzado también unos, unas carpetas. En esa carpeta está, están las... las Imágenes que nos servirán para esta práctica. ¿Sí? En este caso voy a subir esta imagen, ¿verdad? Esta es la imagen. Es la imagen, insertar. Ahí está la imagen. Todavía queda así. No podemos aquí en eh, tamaño. Vamos a ponerle abarcar. Bien. En repetir vamos a ponerle no repetir, posición, vamos a ponerle centro, centro. ¿Sí? Bien, hasta ahorita no se ve muy bien la imagen, pero vamos a añadir algunos elementos. Bien, luego vámonos aquí donde dice fondo, fondo, y vamos a ponerle un color, por ejemplo. Desplegamos aquí con este, este icono de, eh, clásico. Y le ponemos un color de fondo. Vamos a ponerle un color algo así, por ejemplo. ¿No? Un color de fondo. De repente puede ser un color más suave. Algo así. Bien. Listo. Ahora vamos a insertar aquí un texto. O así para que nos diga algo así como contacto. Luego el teléfono y abajo lo, la, los, los iconos de redes sociales. ¿verdad? Entonces vamos a ingresar un texto. Para eso nos ubicamos aquí en estos puntitos. Y fíjate que dice texto encabezado, arrastramos, ¿sí? Arrastramos, bien, ahí está, bien, entonces ahí vamos a ponerle, vamos a añadir un título que, se va, a, que va a decir contacto, contacto, bien, Contacto, vamos a centrarlo. Si, ¿sí? como ves, está muy, muy, muy pegado, digamos, a la parte superior. Entonces, vamos a darle márgenes. Si, ¿sí? vamos a darle márgenes para eso. Nos vamos nuevamente aquí a estos puntitos y buscamos el separador, el espaciador, perdón, espaciador aquí con este icono espaciador. Entonces, le vamos a dar, lo vamos a arrastrar hacia arriba de donde dice contacto, ahí lo estamos arrastrando, ¿ves? Listo, entonces, eh, aquí estamos en, el, en, en la edición del espaciador, podemos eh, darle la cantidad de espacios que quisiéramos, por defecto está en 50 píxeles, si lo quieres lo dejas allí, si no puedes darle el espacio que tú necesites, que tú creas conveniente, ¿ves? Vamos a dejarlo en 50 píxeles, Bien, listo. Ahora, ¿qué más tenemos? Eh, vamos a editar este que dice contacto. ¿sí? Eh, vamos a ponerle color blanco. Bien, entonces para eso nos vamos aquí a editar el encabezado. Le damos clic al lápiz ahí. Y nos vamos aquí a estilo. Nos vamos al color de texto, vamos a ponerle color blanco. Y ahora nos vamos dentro de estilo, título. Nos vamos aquí donde dice tipografía. Y vamos a, aquí en transformación, vamos a ponerle mayúscula, ¿sí? Vamos a ponerle mayúscula. En el peso vamos a decir que tenga eh, 500, peso 500. Bien, por ahora lo vamos a dejar allí. Eh, o podemos darle un tamaño también, si tú quisieras, M más tamaño. Bien, ahí está, más tamaño. El tipo de letra lo vamos a definir como habíamos hecho con el con el paso que donde aprendimos a hacer el head. Bien, solamente aquí le estamos dando más tamaño, le hemos cambiado el color ¿ya? y eh, le hemos cambiado el color y le hemos puesto un peso, le hemos transformado a mayúsculas. Bien, luego que más tenemos, inclusive más grande aquí, ¿no? Vamos a ponerle un poco más grande. Vamos a poner más grande allí. Muy bien. Listo, luego tenemos otro, vamos a arrastrar. Nos vamos aquí de nuevo los, a los puntitos aquí. Vamos a los puntitos para salir a los widgets de Elementor y vamos a arrastrar otro encabezado abajo de donde dice contacto. Y esta vez vamos a poner aquí nuestro teléfono. Vamos a poner nuestro teléfono. Aquí donde dice título vamos a poner nuestro teléfono. aquí entonces ponemos bueno pones poner tu teléfono si sí, lo ponemos en medio al centro vamos a editarlo le vamos a dar estilo color blanco también para que contraste color blanco para que contraste eh, en tipografía vamos a definir el tamaño por ejemplo, que sea algo así. El peso. Vamos a darle 600. Eh, y nada más, pues como son letras. No lo podemos dejar allí. Bueno, finalmente vamos a darle. Eh, vamos a poner los iconos de redes sociales. Entonces, nuevamente nos vamos aquí a los puntitos. Damos clic allí para que se desplieguen los, los, los iconos, los widgets de, de Elementor. Y vamos a buscar. El icono de redes sociales, que está aquí, icono sociales, y lo vamos a arrastrar hacia abajo del teléfono. Bien, ahí está. Fíjate cómo va quedando. Bueno, este, este tiene otros colores, pero eso lo podemos... Fíjate cómo va quedando aquí. Bien, entonces, estos iconos de redes sociales queremos, no, queremos que sean transparentes, por ejemplo. Aquí ya sabes, podemos editar ya todos eh, los enlaces que van a ir en cada uno de estos iconos de redes sociales. Inclusive podríamos añadir, por ejemplo, si tú quisieras Instagram, podríamos añadirlo desde aquí, de añadir elementos. ¿sí? Eh, podemos darle otra forma, por ejemplo, cuadrada o círculo. Fíjate, ahí están en forma de círculo. Bien, vamos aquí a estilo. Vamos aquí a estilo. Color, vamos a darle un color personalizado. ¿Sí? Color principal, eh, vamos a decir que sea transparente, por ejemplo. ¿Sí? Entonces lo estamos volviendo algo transparente. Mira, para que quede así. ¿Sí? Muy bien. Eh, ¿Cómo he hecho para que sea transparente? Fíjate, he movido esta ruedita, esta bolita, esta bolita la he ido moviendo, moviendo hacia aquí, hacia la izquierda, para que se vuelva transparente, porque quiero que tenga ese efecto. Tú puedes, como te digo, experimentar, ¿verdad? Eh, a tu imaginación queda todo, todo esto. Muy bien, entonces aquí abajo le voy a poner otro espaciador. Me voy nuevamente a los puntitos y arrastro este que dice espaciador, voy a arrastrarlo hacia abajo hacia abajo de los iconos de redes sociales. Bien, entonces ahí ya tengo eh, algo más o menos como lo que quiero, ¿verdad? Pero vamos a seguir editando esto. Vamos a seguir editando. Entonces, eh, este tiene como un, una especie de corte aquí, ¿verdad? Y cada vez que paso el mouse cambia el color. ¿No? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bien, vámonos nuevamente aquí a... Editar sección, le damos clic aquí donde dice editar sección. Muy bien, entonces aquí dice eh, eh, me ubico en fondo y aquí dice encima, sí, encima. Entonces en tipo de fondo le hago clic ahí y aquí el color le voy a cambiar. Por ejemplo, le voy a poner un color, por ejemplo cualquier otro que se te ocurra, este por decir. Entonces fíjate cuando pasa el mouse encima cambia el color, sí, así lo podrías hacer. Bien. ¿Qué más podemos... ¿Qué podemos hacer? Vámonos aquí donde dice eh, divisor de forma. Divisor de forma, le damos clic y hay dos pestañas que dice arriba y abajo. Empecemos por arriba. Dice ninguno. Vamos a darle forma, por ejemplo, piramidal. Mira cómo queda. Mira cómo queda esto. ¿Sí? Mira cómo va quedando. Tiene algo así como esto, ¿verdad? Muy bien. Inclusive aquí podemos... Eh, podemos cambiar el color, podemos el ancho lo podemos ajustar. Podemos ponerle más ancho, menos ancho. El alto también lo podemos ajustar, fíjate. El alto, eso es. Sí, podemos darle vuelta. Sí, podemos darle vuelta. Fíjate, ya va quedando algo más o menos así como lo que queremos. Ya sabes que con este, haciéndole clic aquí donde dice ocultar panel, puedes ir viéndolo tú en cómo va quedando cómo va quedando tu página. ¿Sí? Muy bien. Aquí se ve esto blanco, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo, cómo hacemos para que eh, todo, todo esto sea un solo contenedor. no Bueno, entonces así ya vamos editando nuestro... Nuestro footer, ¿verdad? Si vemos que ya tenemos eh, lo que queremos, entonces le damos clic a publicar. Luego le damos clic aquí donde dice Add Condition. Y seleccionamos Enter Site, o sea que ese footer vaya todo, eh, a todo el, el site, ¿verdad? A, to, a, a, a totalmente toda la, la página web. Y finalmente, eh, Grabar y Cerrar. Save and Close. ¿Sí? Muy bien, entonces ahí ya se está publicando. Luego, si volvemos aquí a nuestro. a nuestra. a nuestro front end y refrescamos, tenemos este footer, ¿verdad? Tenemos ya nuestro. nuestro header y también tenemos ahora nuestro footer, ¿no? Entonces, si queremos hacer algunas otras modificaciones dentro de nuestro footer, nos vamos aquí a estos tres puntitos. Sí, y de aquí podemos eh, volver a definir los colores por defecto que aquí ya le habíamos dado, ¿verdad? Estos son los colores por defecto que ya anteriormente le habíamos habíamos dado eh, cuando hicimos el header. Ahí se están manteniendo. Muy bien. Entonces, ¿qué más podemos hacer aquí? Ah, vamos a agregarle aquí eh, a la parte de abajo. Vamos a agregarle... Vamos a agregarle... nos le podemos agregar, por ejemplo, arrastramos aquí donde dice título. Vamos vamos a agregar una nueva columna, una nueva, una nueva sección, ¿sí? Una nueva sección. Esta la vamos a eliminar, clic derecho para el, para borrar. Borramos eso y aquí en esta nueva sección, en esta nueva sección vamos a añadir un encabezado, ¿sí? Y le vamos a añadir, por ejemplo, eh, de lo, los, los derechos, ¿no? Los derechos reservados. Los derechos reservados. ¿No? Entonces aquí podemos escribir, podemos ir al, a Google y podemos, este, ícono de derechos reservados. buscar el ícono de derechos reservados, ¿no? Derechos reservados. De copyright, ¿verdad? Este es el símbolo. Este es el símbolo, lo vamos a copiar, lo vamos a pegar aquí, pegar, ¿sí? Y luego vamos a poner aquí, pues, derechos reservados, ¿no? Y podemos poner aquí el nombre de la empresa, por ejemplo, ¿no? Listo, entonces esto eh, ya sabemos, le podemos, uh, queremos poner, por ejemplo, este, esta sección, le vamos a poner un color a la sección. Vamos a extender primero la sección. En estilo. Le vamos a dar en color de fondo. Nos vamos aquí a tipo de fondo clásico. Y le vamos a, aquí. Se despliega esta ventana. Y en color. Le cambiamos a este color por ejemplo. ¿no? O algo más suave. Para que contraste con el pie de página. ¿no? Le damos aquí a ese color. Sí. Eh, bien luego nos vamos aquí a, al lapicito aquí para editar el encabezado ¿no? editamos el encabezado nos vamos a estilo nos vamos a color podemos también cambiar ese color podemos darle un color de texto por ejemplo a ver estamos en estilo color de texto podemos darle un color blanco un color verde ¿no? voy a dejarlo yo con este color Bien, eh, tipografía, una tipografía por defecto que ya habíamos definido anteriormente, el tamaño lo podemos definir, de repente ese tamaño. Sí, el peso, por ejemplo, 400, ¿no? Podemos, si nos vamos aquí a contenido, podemos poner esto en medio, ¿sí? sí lo podemos poner en medio y listo. Ya tenemos también ahí nuestro, tenemos nuestra sección donde están los derechos reservados, actualizados. Bien, recuerda entonces que también podemos editar el footer para las diferentes vistas. Por ejemplo, volvemos aquí al, al escritorio y vamos a ver la vista de tablet. Bien, fíjate cómo se ve nuestro footer en la vista de tablet. Y también podemos verla en la vista móvil. Sí, así se vería. Si, si está todo conforme, pues lo puedes dejar así. Si no, desde aquí puedes editarlo, ¿verdad? Tal como habíamos visto con la edición del, del encabezado. Bien, entonces dejamos aquí por ahora este video. Continuamos en el próximo. Espero te estén gustando y practica lo más que puedas. Cualquier duda o consulta ya sabes que la puedes hacer con toda confianza. Bien, nos vemos en el próximo video entonces.